Como... Ay, ah, ¿Qué les parece si... Si Dayana tiene su cita aquí ¿Aquí? Sí, así todo el mundo tiene lo que quiere De Yanira logra la cita, Dayana no sale Y a mí ya me dejan en paz, por favor En tu cara, carnalita En tu cara Bueno, in your face, no te no, hagas no, no. Perdóname, manito Te juro que las novelas siempre funcionan Ya no importa Ahora saldré con la frente en alto. Bueno, chaparrito. Ahora, Matías, espera. Sabía que vendría a detenerme, jefe. Solo vine a decirte que. ¿Qué? Que. ¿Qué? Que que, que te quedaste con mi pluma. Ah. Hola, hola. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué tan tristes? Es? Estamos despidiendo a Matías. ¿Ya no vas a trabajar con Diego? No. Decidí volar por otros cielos y buscar nuevos horizontes. Mm. O sea, recorrió. Mi gacho. ¿Por qué Diego es frío como el viento, peligroso como el mar? Oye, pues, yo siempre he tenido curiosidad de saber qué se siente tener un asistente. Diego. ¿Te importa que Matías trabaje conmigo? No, no, no, lo ubico, Perdón, Matías, no me suena. ¡Ah, sí, ya, ya, ya! Ya, alguna vez Matías, ¿no? Trabajó conmigo. Pero ya me vale un reverendo pedo.